Explícame tu situación, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que yo llevé a la esposa mía a dar a luz en el hospital de San Vicente de Paúl. Y ellos lo, lo, la llevaron el sábado en la ambulancia, que estaba botando líquido. Y desde el sábado hasta esta fecha. Supuestamente ayer la sacaron como a las 7 de la mañana a dar a luz. Y ella en la noche, como no quieren dejar a nadie que esté con ella, en la noche estaba para dar a luz. El doctor que la atendió primero le había dicho a ella que ella daba luz ya en la noche, como a eso de las 12 o la 1 en la noche. Entonces, cuando ella fue, que estaba con los dolores como a la una, que estaba bien fuerte, ya, que ella sola, a, caminando, casi arrastrándose, ellos le dijeron a ella que se tuviera tranquila. Cuando apareció la enfermera que logró hallarla, porque ellos se acuestan a dormir todos. Y se levanta cuando van a llevar una paciente solamente a, a dar a luz. Y solamente no es a ella que le ha pasado eso, es a varios. Entonces, cuando por la mañana yo llego, yo veo, no me dejaron entrar, llevé una muchacha para que estuviera con ella allá y no me dejaron entrar el porteros abajo. Que supuestamente el director le dado una orden que no quiere a nadie para allá dentro porque hay COVID. Pero el que le da 100 pesos, le da 50 pesos a un portero de los diagentes o le lleva un jugo, de una vez lo deja pasar. Si es familia del puertero o tiene un primo, o tiene una relación con, con alguno de ellos, de una vez ellos van y lo dejan pasar, y se olvidó las reglas, se olvidó la ley, se olvidó todo. Ellos con prácticamente con el que ellos le dan las ganas, que utilizan la ley. Y, y, y entonces, por eso yo estoy hablando de eso, para que el señor presidente Luis Abinader y todo el que, el que pueda, el director, quien sea, que trate de tomar caída en el asunto, porque la mayoría de gente se están muriendo, y es porque los doctores lo tratan más en la en el hospital para que se tengan que ir a la clínica, y que no tiene dinero, que va al hospital y no tiene dinero para mover a la persona para una clínica, lo dejan, la mayoría lo dejan morir, se sabe si es por Dios. Si está de Dios que se sabe, no porque ellos se preocupan por ellos. Eh, yo le hago un llamado a Luis Abinader que pudiera hacer agarrar y quitar los teléfonos en el horario de trabajo a todos los enfermeros y doctores que van a, los que van a chatear allá, que, que, to, que ponga cámara, que puede poner cámara en el hospital en, en cada área para que se dé cuenta si estoy hablando mentira o verdad, y que mande a quitar todos esos teléfonos, porque ellos simplemente, nada más paran chateando y cuando uno va a preguntarle algo, tiene que esperarlo a ellos que yo le dé la gana de terminar de chatear por el teléfono, para entonces uno contestarle a uno y a veces le dan una mala respuesta o no le ponen atención. Con respecto a la niña mía, cuando yo fui ayer por la mañana, en, la hora, en el horario de las 12, en, la, en el horario a, la, a entrar en la hora de visita, cuando entré al hospital, que pregunté, solicité a la doctora que la atendió en el parto. Y ella me dice a mí, me, me dice que la niña nació muerta y que la, la esposa mía tenía una infección grandísima, supuestamente. Entonces yo le dije que si, que cómo va a ser eso si ellos le toman a ella, le hacen análisis, le, le hacen radiografía, sonografía, le, la atienden, la chequean, le evalúan prácticamente hasta los nueve meses. Cómo ellos no se dieron cuenta que ella tenía eso. Entonces, después que la niña se muere, que la niña tiene la espalda, tenía la espalda toda desgarrada, al parecer de tanto moverse en la barriga y todo, asfixiándose. Y ella me salta y me dice a mí que tiene como ocho horas, me dijo la doctora, que tenía de muerte después que le hizo el parto y que en la barriga. Entonces, no tanto eso. obliga a la esposa mía a dar a luz directamente, sin prácticamente sin cesárea, a dar a luz a una muchacha muerta. No es mal. yo lo que quisiera es que algún doctor y algún médico que tenga corazón que tenga madre porque el que hace eso no tiene madre llame y diga cualquier programa de eso y hable y diga cuando una mujer bota el agua de parto tantos días si no se le puede hacer cesárea o qué o hay que dejarle morir la niña obligado, así como como dejan morir esa niña eso fue que la dejan morir entonces el señor presidente como él dice que, que no vale rango. Yo traté de hablar con el director esta mañana que fui al hospital a llevar a una muchacha para que se quedara, para cambiar la que amaneció anoche, porque a base de, de reclamo y cosas, me dejaron la, la muchacha quedar anoche cuidando la paciente, porque si ellos no tienen gente responsable, tienen que dejar que una gente se quede a cuidarlo, porque ella no se puede levantar de la cama. Cuando hay un paciente que no se puede levantar y una gente no va a darle vuelta ni tiene que llevarla al baño, ¿cómo la enfermera la van a llevar? Porque está bien que no haya gente pasillando y dando vueltas en el hospital, no es nada, pero una persona que tenga que estar ahí, cuidando a una persona que no se puede levantar, que se vea que es necesario, hay que tratar de, de prácticamente arreglar la ley como supuestamente dice tiene, porque la ley que yo quiero, que si usted no tiene dinero o no tiene una cuña ya o no tiene una relación, no vale nada prácticamente. Lo dejan pasar cuando le da la gana lo tienen que esperar y hasta la una de la tarde, como me hicieron ahorita, que le que dije que iba a llamar al director, que iba a mover la prensa, que iba a hablar esto de una vez, no duran 10 minutos para de una vez llamar y de arriba y mandar a pasar la niña, la, la que yo llevé para relevar y la otra que estaba allá. Mientras tanto me insultaron, me dijeron que no había relevo, que no había esto, y hablando un viaje de disparate. Entonces el director va pasándome por el lado esta mañana, y le topo hasta por el brazo, llamándolo, y le tope hasta por el brazo para hablar con Me ignoró, Pasó como si fuera una, una como si tuviera soido o, o loco, yo no sé. Me pasó por el lado conociéndome, porque él, él baja muchas veces para acá, para los rieles, y nos conocemos, y yo le digo, buenos días, yo quiero hablar ya con usted, y le topo. Y, y vaya a ver que más más que me puso un perro que ese director. Ni me miró, lo que hizo es que él movió el brazo para el lado, como quien dice, me va a contagiar o me va a enfermar. Y se hizo isódrico y loco. Entonces, la mujer, la esposa me va a...